Pues, voy a jugar Free uno porque sí, porque quiero. Y este nivel lo estaba practicando ya desde hace como... Desde el año pasado, de hecho, ya lo estaba practicando. Me acuerdo perfecto que lo empecé a practicar en 60 resos cuando tenía mi otra PC. Lo empezó a jugar Guitar y dije, ¿por qué yo no? Yo creo que después este sí toca hacer ¿no? Pero ahorita, o sea, no quiero dejar de jugar esto, ¿sabes por qué? Porque tengo una consistencia increíble. En plan, jamás me había salido tan bien un nivel. Pero soy un loco, ¿sabes por qué? Me hice un 55 en seco, en plan, en seco. Oh. Luego me hice del 30 para el 80 Y luego me hice del 60 al 100 ¿Qué tengo con el Charlie? O sea, estamos con las nosotros mientras está jugando eso, es como de... ¿Qué? Pero... Puto si, si te mueres, puto si te mueres, puto si te mueres, puto si te mueres me morí ¿Qué dice? Ok, lejos ¿Qué? No, no, lejos... ¿Qué? Wey, mañana tengo... O sea, tengo examen... A las... 8, güey ¿Qué, güey? ¿Qué, wey, ¿De qué tienes? ¿Un sábado, güey? Es que sí, güey. ¡Ay, la madre, güey! Se acaba de volar una cucaracha, güey! Aguanta el <ríe> pelo. Pijate, <wey>. <ríe> <ríe> los insectos son literalmente el serbio más asqueroso del mundo, güey. Okay. A mí se los gusanos de la tierra de la escuela, güey. ¿Qué? ¿Nunca llegaron a tener un compañero así, güey? ¿Qué? Güey sí sí güey, eh, güey, Charlie güey, el Gerardo ese güey, cuando íbamos, ah bueno, es que tú ya no estabas güey, pero cuando íbamos a clases de equitación güey en la escuela, güey, este güey, ese güey siempre se comía las pinches lombrices, güey, agarraba el cabrón, la sacaba sí, de güey. la tierra, güey, eh, los y, los y los le daba una güey. mordida, güey, así el güey. güey <risa> <risa> sí, güey, saben bien verdad, güey. Porque que se me que mucho muchas cosas el cara de niño, güey, güey. ese sí me da mucho asco. A los caras de niño, güey, wey, has intentado quemarlos, güey. Agarras un desodorante, güey. <risa> Y... y un encendedor, güey, y, y así tiras el... En... solo, solo tú quemas, güey, solo tú nos quemas, güey. Güey, eres una mierda, ¿cómo vas a el un insecto, güey? Güey, tú una, tú una vez sí, me wey. quisiste quemar vivo, cabrón. Ah, ¿Te acuerdas cuando, cuando mi hermano te dio toques, güey? <risa> no, muérete en zona. ¡Ah! ¿Qué onda, Surfy? ¿Cómo estás? Tempranito, como siempre. Muy bien. Vayan a seguirlo también a él, solamente quiero estar aquí Tratar de pasarme esta cosa, lo más rápido posible O sea, no quiero dejar esto para la próxima semana O sea, o me lo paso hoy, o me lo paso mañana bien. O pasado mañana ¿Cómo? Se hacía para... ¿Tienes? Ah, de ventana de oficina, muchas gracias ¿Eh? Ventana de oficina, yeeey yeah. yeah. Bien yeah. Oh. Go, go Ah no mames qué pendejo me morí. ¿Me moriste? No mames. Pero no el chat. <risa> Perdón. Yo pensé que iba a ser 60 al menos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Es que ya, igual lo tengo practicadísimo Me lo podría pasar ahorita, de hecho. Wow, no me lo puedo creer. O sea, llevo meses no jugando esto. O sea, yo quería hacer Aftermath primero para terminar la trilogía. Pero pues, ¿quién sabe? Black Blizzard me sale mucho mejor. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No, güey! No, no, no. No, ¡Güey! No. ¡Ya tenía esa transición dominada! ¡Ya! ¡No más a dar dos clics! ¡No! No. Güey, no. güey, Charlie. No, güey, güey. No. 65. Güey. No. Dude! No. Charlie, ¿por qué ahí? Güey? ¡Dude! Eso no me gusta. Sabía que iba a morir ahí. Sabía que iba a morir ahí. Sabía que iba a morir ahí, güey. Es bonito. ¿Eh? Ese es el sonido que creo que es... <risa> Jax, me donaste un bit. Oh oh, muchas gracias, eh. ¡Eh! ¡Cual que... well, gracias! ¡Guau, well, gracias! ¡Guau, gracias! ¡Guau, gracias! ¡Guau, gracias! ¡Guau, gracias! literalmente, gracias! primer gracias! Un gracias! vale gracias! centavo gracias! dólar gracias! ¡Que, que Hoy, familia, hoy se come. Hoy se come. Hoy se come y no vengan. Para que te mueras de la risa. ¡Aaah! ¡Jax! Z, Z, Z, Z, Z, Por darme de comer. Este día pensé que nunca iba a llegar, No mames, está bien, Otra vez, otra vez me dona. ¿Qué es comer? Dice. Yo tampoco sé qué es comer, güey. Pues, eh. José, verga. Voy a ver qué re Sí, no, no, no, no. Me donó, ¿Sí? me, donó me donó, me donó, me donó. ¡Ay, coño! Oh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, te donó 100 vitas ¿Qué? Max. ¿Qué? ¡No, Dios, Dios, tú te vayas! Ojo, me donó alguien. ¡Ay, güey, te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 <susurra> Buenicia, <tose> te admiro, Charlie, te admiro mucho. Mira, hermano. ¿Te ¿Satisfecho? No. no, no. Ricky, <fusurra> trácatelas. <tose> Se te escucha re mal Hola, te juro que no me ha pasado antes esto. Estoy ando de buenas, estoy andando entre de buenas y entre de malas, porque mi micrófono no sirve. Hola. ¿Y aún se escucha bien el micrófono o no? Porque tengo, tengo una duda, eh. Tengo una duda. Si no sabes, no tengo de otra y voy a cambiar de micrófono al, al viejo. Eric, Dios mío, Dios mío. No, no Charly, Charlie, 84 por no, no mames, hasta yo estaba ya sacado de pedo. Go. ¿Estás en condiciones para hacer 10 lagartijas, 10 sentadillas y 10 abdominales? Sí Me vas a canjear la de Momento Fitness, ¿verdad? Sí, ya lo canjeo Vale, terminando este intento eh. ¿Dónde la pongo? ¿En el suelo? Mira, ahí está en mi otro monitor ah, ¿cómo, A ver, ¿cómo las hago, güey? Es que ahí casi no se ve, ¡te digo! ¿Dónde? <risa> <risa> Ponla en la orilla de la mesa Ándale, ahí Ah Vale No, güey, trate es que no tengo el tapete Es ya yeah. Let's go Let's go Vale, seguimos jugando un juego de cubitos ¡Oh! ¡Ey, ey, ey! Rave se está haciendo una raid ¡Ojo! ¡Ey! Hey. <risa> el buje, el bujo, el bujo, el buje, el buz estoy temblando güey estoy temblando güey anda güey ahí se te mando ya se te mando ya alguna vez te han dado ganas de soltar un grito primal un grito primal cada vez me das más asco güey. No, Dude, me estoy muriendo güey, 36 No. Tormici Charlie. ¡No! ¡Al fin! Esto es. No, ¡Eso es, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Tranqui, tranqui, Charlie, tranqui! ¿Al fin? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! Toma eso, peluto! ¡Toma! ¡TOMA! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! <ríe> ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. ¡Ese era, güey! ¡Ese era! ¡Ese era el intento! ¡Dude! huevo güey! ¡FIN! ¡He visto esto! ¡Marco 180 y algo! <ríe> ¡Sí! ¡El fin! ¡El fin! ¡Dude! ¡Al fin! Ay, es momento de reseña del nivel. Es momento del reseña. Este nivel era uno que disfrutaba bastante, la verdad. Y ahora ya no. Este nivel es, ¿sabes? Buenísimo. A no ser por todos los bugs que hay. Hay muchos bugs en este nivel. Hay partes molestísimas. Por ejemplo, el 24, el 75. Este demo no lo recomiendo... Como primer demon, así como primer demon de la lista Yo que te pases más difíciles, la verdad Yo la verdad no lo recomiendo, ya está